hablando con una medium, nos pusimos de acuerdo para el sábado hacer videollamada Y este le dije que si podía grabar la sesión y me dijo que sí Y que quería tener pues a Mary y a Amy presentes Pero pues que siente que Mary es solamente como un fantasma sin rumbo por decirlo así Y pues que llegó como que a lo primero que vio que fue pues la muñeca eh, Y que pues por ahora por Mary no me preocupara O sea que le preocupa más Amy entonces pues vamos a ver, esta pues este video que pues lo estoy grabando hoy, no sé si vean algo diferente en, en Marie, pero han estado muy tranquilos la verdad y veanlo Ok. Y bueno, pues como les dije, eh, yo con mis muñecas la verdad es que, o sea, ahorita estoy súper en paz, por decirlo así. Obviamente quiero saber de dónde vienen y no planeo quedármelas para siempre, eh, pero pues por eso sí me interesa como investigar un poco y como les he dicho yo, con fantasmas Casas embrujadas, duende, Lo que ustedes quieran, yo le entro Y me gustan esas cosas, pero lo que es brujería Y demonios, ustedes saben que no Hola fantasmitas, ¿cómo andan? Hoy es como que el primer día Y va a ser la primera noche Esto lo estoy grabando justo eh, después del video Que ustedes vieron Ayer, sí, cuando suba Hoy esto, ustedes lo vieron ayer Lo no sé. Um, pero bueno, hoy es la primera noche del conejillo ese, este, por alguna extraña razón estoy como tranquila, les digo, me daban más miedo las muñecas, no sé si porque a mí personalmente me dé más miedo pues las muñecas en sí que un peluchillo, pero eh, pues bueno. Eh, ni siquiera está en la casa, está allá en el patio, ahorita ahorita se los voy a enseñar, pero si vieron al final, hasta el final, hasta el final del video de ayer, ustedes pueden ver que lo puse en una caja, porque para esto, este, revisé las instrucciones que mandó la señora, bueno, las instrucciones, donde me decía no, sí, hazte un favor a ti misma, y, y en tierra y no sé qué, no sé qué, este, Y que use guantes Es decir que realmente no he tenido contacto Pues con él, así De que no, pues sí, y que lo agarre y lo saque Y que vea todo lo que trae No, eh, pues sí Obviamente sí me quiero deshacer de él Pero primero quiero investigar Y como que tipo tratar todas las entidades De las muñecas y de él Así como que con pinzitas Para que todo salga bien Es por eso que no corría deshacerme de estas cosas Porque quiero preguntar, a ver eh, es tan fácil, decir que ok, voy y lo entierro, o necesito quemarlo, o necesito hacer esto o lo otro, si ¿sí me entienden? Porque bueno, las fotos que me mandaron pues literalmente son como mmm, imágenes impresas. Entonces pues no sé si tenga mucho que ver, después me dijeron en los comentarios que las naranjas, los, eh, ya ven que tiene la bolsa como cáscara de naranja... Que esas se utilizan como para alejar malas vibras, entonces que posiblemente la pusieron para alejar malas vibras que tuviera la bolsa o no sé. También estuvo como note, que varias cosas vienen abiertas y eso fue porque estuvo más de un mes en aduana, entonces todo el mundo lo agarró. Por eso le puse mil desinfectante, ojalá fuera desinfectante con agua bendita, pero pues así están las cosas ahorita. Este, todo está tranquilo, todo muy bien, les digo las únicas cosas que se movieron fue ayer o antier, no me acuerdo. Y pues nomás están Amy y Marie Y pues están separadas Entonces pues todo O sea, con ellas creo que hasta ahorita va bien Sí me da un poquillo de cosilla todavía No las voy a dejar aquí para siempre tampoco O sea, no es mi intención quedármelas Ni siquiera un mes más O sea, no sé Pero sí, les digo Sí me quiero informar primero sobre Pues sí Cómo se tiene que hacer correctamente Para no hacerlo mal No hacerlo a la Y que sea como tipo contraproducente Pero todo está bien ¿Ok? Um, y pues ya. Y como les dije, la tela está prendida ahí arriba por esos son sonidos. Eh, eso de aquí es la caja donde lo tengo. Este es más literal. Abrí el paquete y ahí lo, lo, lo eché. Porque les dije que, que vi que, por ejemplo, la persona que me lo envió me dijo así: de que en cuanto lo recibas, entierra y, y ponlo en una caja. O sea, no, no, no. En cuanto lo recibas, usa guantes y ponlo en una caja. Entonces, pues ahí está, afuera. Nadie se va a quedar hasta saber qué, qué va a pasar, pero hasta ahorita todo bien. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Hoy va a ser un video diferente, hasta tengo otro ángulo en la cámara Y sí traigo la misma blusa que uh, en el video de ayer Porque la usé muy poquito tiempo y pues bueno, ni modo Ok, el día de hoy les quiero pues explicar y ahora sí que pedir una disculpa A lo mejor muchos de ustedes están esperando como más videos Investigando de qué se trataba el conejo ese que me mandaron, bueno, conejo entre comillas y pues, sinceramente no pude. O sea, en cuanto, o sea, cuando me dijeron así de que, ah, pues te va a llegar algo más y no sé qué, yo fui así como, ah, órale, pues qué padre. O sea, algo más para experimentar. Porque recuerden que mi especial de Halloween, en, de eso se iba a tratar, de que experimento con las muñecas malditas. Poco a poco, como que todo se empezó a poner muy raro, pero pues, como que está controlado. Porque, pues, sinceramente, mis muñecas están así ya separadas. Como que se están portando bien, quiero pensar yo um, De hecho, les iba a decir que una persona que es Andrea Bueno, muchas personas, pero he hablado más con Andrea eh, Ella es una medium y me dijo que ella me iba a ayudar como a ver de qué se trataban Pues mis muñecas, los espíritus, no sé qué les doy un pequeñísimo spoiler, me dijo que Marie es más que nada como un espíritu perdido, o sea como que andaba rondando por ahí y pues se aferró de lo primero que vio que fue la muñeca y pues que no me tuviera que preocupar ahora por ella, de la que sí está un poquito como más curiosa ella y yo pues, y yo creo que todo mundo, es del origen de Amy, de cómo llega Amy y de que tiene ya ven un papelito ahí en latín y pues que el latín es un idioma así como que no muy común y usada pues para cosas como malas ¿no? entonces pues vamos a hacer una videollamada, yo le pedí permiso de grabar esa videollamada para enseñárselas a ustedes y me dijo pues que, que sí, que sí, que sí la podía grabar y demás Realmente no sé, yo creo que la vamos a hacer la videollamada por Instagram Entonces síganme en Instagram De todos modos eh, voy a grabar la, la llamada y la voy a subir aquí a YouTube Pero un poco más resumida Si quieren verla completo pues eh, yo les aconsejo que me sigan por Instagram Aquí se los voy a estar dejando, de todos modos se los dejé al principio Con más historias que me pasan Porque por, por allá también estoy documentando parte de todo este experimento Tengo dos historias destacadas Si ustedes quieren ir a ver todo desde un inicio pero les digo, cuando recibí el conejo fue así como, ¿hmm? ¿ok? Cuando mi mamá me dijo, oye, que un paquete que te llegó raro, no sé qué, y yo así como de que, ah, pues sí, efectivamente iba a ser el conejo porque era como que el único paquete de ese estilo raro que me hubiera podido llegar, ¿no? Ya llegó y mi mamá así de que, pues ahí está, veo que tiene mil bolsas, y digo, ah, ok, ustedes pueden ver como mi cara, conforme iba pasando como que el video. Yo fui entrando como en pánico, me fue generando como una sensación de que, ah, o sea, de arrepentimiento así, de que ¿por qué dejaste que esta cosa llegara? ¿Por qué no así como llegó? ¿Así lo tiraste a la basura? ¿Ni siquiera lo abriste ni nada? Si se fijan en el video, no toqué nada, ni siquiera terminé de abrirlo, ni siquiera terminé de ver las imágenes que me mandaron, no quise saber ya de absolutamente nada. Y yo les puse por Instagram también que esa misma noche yo me deshice del conejo. o sea yo me guío mucho, les digo, por vibras y por energías, si algo no me late es porque, o sea, no sé cómo le quieran decir, mi inconsciente, eh, mi intuición, lo que ustedes quieran, pues dice que no, y definitivamente al principio estaba un poco escéptica, así de que, ay, o sea, me entró la dudita de que, a mí se me hace que esta persona nomás me mandó pura basura y pues me queda asustar, son imágenes random de internet y cosas así, eh, no he buscado a este punto si son imágenes random, ya que una persona me dijo, no te asustes, estas imágenes son como que de algo de Chile, o sea, nada que ver con, con todo lo que te mandó, pero no, no me he podido como poner a verificar si son imágenes random o no, porque lo que yo sí noté es que al principio de las hojas hasta arriba decía como Google pero no como Google Imágenes, así como que tú buscas algo y lo bajas o lo imprimes de ahí mismo, sino como si lo hubieran guardado en un álbum de una cuenta Google, más bien así era, más o menos, porque decía Google y Imágenes, bla, bla, bla, o Google Fotos, pero algunas sí estaban, yo las veía yo, ok, esta está sacada de internet, pero ni siquiera las acabé de ver, porque tenían unos escritos ahí medio raros, luego, o sea, lo que era la disque piedra que ni siquiera tenía forma como de piedra Tenía forma de otra cosa, no quise saber Ya qué era, todo lo puse en una caja Porque la señorita O señora así me dijo, de que cuando llegue ponlo poner Una caja, yo todo lo puse en una caja Y lo llevé ya muy lejos de mi casa Está como bien Allá, y tomé la decisión Correcta, porque Justo cuando ya lo saco de mi casa Fue así como, ¡Ah! o sea Se sintió, es como si de, de esta caja Donde lo tenía en el patio, emanara así como Vibras malas ya que lo saqué fue así como, ah, dormí súper bien, eso quiere decir que yo tomé como que la decisión correcta, dormí muy bien, no desperté nada, o sea, no soñé nada, entonces yo digo, ok, ni siquiera, ni siquiera, me di chance a esa cosa como que de que estuviera ahí conmigo, también muchas personas me han dicho así de que yo sé que, pues como que te saca de onda, que te perturban las muñecas, que te perturba la energía o el, o el monito este o lo que sea, pero tú no lo permitas, o sea, ahora sí que tú eres, pues, sí, quien permite que entre a tu casa. Y yo sí, o sea, a esa cosa yo le decía hasta sin así en hablado, sí que aquí es mi casa, o sea, y aquí nomás no. Entonces, ya que se fue, les dije, me sentí mucho, mucho mejor, dormí mucho mejor y definitivamente fue la mejor decisión que puedo tomar. Una disculpa si ustedes, pues sí, habían querido como que videos con el mono ese. Otras personas también me escribieron de que, mi mí, regálamelo, mi mí, regálamelo, pero... No, o sea, yo no quiero como que seguir pasando esa cosa. Y además, miren, yo sinceramente, sinceramente yo aquí les digo, no creo que lo que me mandaron fuera como contra mí. O que fuera así como dirigido hacia mi persona. Porque aparte ese paquete anduvo perdido como dos meses y X, o sea, yo ni sabía ni pasó nada ni nada. Entonces, sinceramente no creo que haya sido dirigido hacia, hacia mi María José. Eh, simplemente pues... Como que no sé, pues alguien así como de que hay Ya no quiero esta cochinada o, o no sé No tengo la más remota idea Pero sinceramente no creo que haya sido personal contra mí Porque la mujer ni me conoce, ni vio fotos mías Ni absolutamente nada, nada Nos contactamos por la muñeca antes y después Y ella no supo absolutamente nada de mí Entonces por esa parte pues yo estoy tranquila Les digo, este mis gatos bien, mi casa bien, todo muy bien Simplemente ahora me interesa como ver qué onda con las, con las muñecas que por eso tomé ayuda de Andrea, que es quien me va a ayudar, y pues vamos a estar viendo unas, pues yo creo una semana o una semana y media que onda con mis muñecas antes de yo buscar con quién, eh, con quién llevarlas para que ellas estén como a salvo, que no sea una persona que vaya como a perturbar los espíritus y es que son buenos, y si son malos pues también, para acomodarlas en algún lugar, ¿no? porque pues no, mi intención, y yo se los dije desde un principio, no era quedarme como con las muñecas para siempre, porque no me gustan, solo era como un experimento, y pues ya está pasando el tiempo, ya va una semana, un poquito más de una semana, pienso quedarme con ellas, les digo, ¿una semana y media o dos? No, una semana o una semana y media, entonces díganme, además de, del medium, ¿qué les gustaría saber de las muñecas, cosas así? Eh, ¿Qué preguntas quieren también que les haga pues a Andrea, que me ayude con las muñecas? Y pues total, pero ese conejo, ay no muchas personas me escribieron de que eres una miedosa, entonces para qué andas pidiendo, entonces para qué andas no sé qué, juega la ouija, si no, no vas a saber y no sé qué, pero así medio vibrosas Y yo así como, o sea, ya los quiero ver a esas personas que me dijeron que miedosa, que para qué andas y no sé qué, recibiendo paquetes que uno tú ni siquiera pediste, porque recuerden que yo no pedí a ese conejo. Que te llegue así como tan específico porque tenía el nombre de un demonio ahí adentro. O sea... Decía así como, no tocar, ni siquiera quiero decir el nombre del demonio. Traía cáscaras de mandarina o naranja y eso ya me puse a investigar. Y era como, eso ayuda a que como que las malas vibras o las malas energías se queden contenidas ahí. Por eso venía como que en la bolsa. Yo así les digo, así yo llevé todo. Yo no me quedé absolutamente nada, ni el pendiente que venía, ni las imágenes, ni la piedra o cosa que fuera, ni el peluche, nada. Yo no tengo absolutamente nada. Entonces, eh... No creo que esas personas así de que ¡Ay, qué padre! Me llegaron objetos bien random. ¿A que los voy a dejar en mi casa bien a gusto? O sea, la verdad es que... O sea, yo leo los comentarios de que miedo soy así como... Bien por ti. <risa> Tú acéptalo y ya después pues, me dices qué te pasa. Entonces por mí no se preocupen. Creo que hasta ahorita ustedes pueden ver aquí que yo me siento como con un poco más de energía. Ya no estoy tan apagada. Porque creo yo que tanto mis muñecas y yo como que nos estamos acoplando. O como que ya nos estamos acostumbrando a la energía. Entonces si sí, es así como... Como que así estamos bien, mis muñecas y yo bien, mis gatos se acercan a mis muñecas, no se ven perturbados, no se ven absolutamente nada Entonces bueno, así vamos a seguir, simplemente este video les quería decir eso, pues que me disculpen Por esa situación, si querían videos con el muñeco y demás, una disculpa, pero esos no, no los voy a realizar Igual a Andrea le pregunto de qué va como todos los elementos que traía en sí también, eh, cabe, o sea, yo le pregunté, oye Andrea, ¿qué posibilidades hay de que. shock. de que todo haya sido como una broma o de que la mujer me haya querido asustar y me dijo así de que. es que las imágenes están como muy específicas, pero yo me quiero mantener como positiva, les digo, yo me siento hoy mejor, entonces creo que fue lo correcto, porque pues yo me siento mucho mejor hoy, no me siento cansada. Me siento bien, vine acá a casa de mi mamá a comer, todo muy bien. Entonces, bueno, quiero que sepan que, que estoy bien, que todo está bien en mi casa. Y que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias porque les ha gustado como todo el experimento con las muñecas. Y pues yo con mis muñecas me siento hasta ahorita tranquila. Que sí, mueven cosas, han movido sus veladoras, han movido que el ojo se le sume y esto que el otro. Pero nada que a mí me perturbe el grado de que tenga que salir corriendo de mi casa uno. O que me vea yo en la necesidad... Y en la urgencia de deshacerme de ellas así como con el conejo. Pero bueno, pues los quiero mucho fantasmitas. Les digo síganme en Instagram porque mañana sábado o hoy. No sé cuándo ustedes están viendo esto. Pues vamos a hacer este, la videollamada con la Medium. Para que me ayude a ver qué rollo con todo esto. Y de ahí seguimos. Les digo como una semana más de contenido con las muñecas. Antes de despedirnos de ellas. Y desearles buena suerte en cualquiera de los mundos que estén. Los quiero mucho y nos estamos viendo al video siguiente. Besitos. Bye.